Viernes 18 de diciembre. Mañana se estrena eh, el episodio 7 de La perra de las galaxias. Eh, episodio 7, cuando Fernando VII usaba pantalón. Y eh, bueno, yo no soy fan, realmente eh, vi la primera, la primera la vi en el cine, la primera me refiero a, a, a la guerra de las galaxias, vamos, a la, a la original de los años 70 y la vi y me, me gustó mucho. El Retorno del Jedi me la perdí. La siguiente que no recuerdo como... No, el, perdona, El Imperio Contra Ataca me la perdí. El Retorno del Jedi me la perdí, me refiero que la he visto pero en vídeo y tal, no la vi en... No la vi en el cine. Y al cabo de los años vi la reedición de La Guerra de las Galaxias y me quedé frito en el cine. Y luego vino El Imperio Patético, perdón, El Imperio no, La Amenaza Patética, que yo la, era la amenaza fantasma. La amenaza patética me, la llamé yo y me pareció una gilipollez y bueno, ya está, es decir, no soy fan pero la música, pues la verdad que está chula eh, porque vamos a decir que no tanto la original me, me quiere decir la de la banda sonora así triunfalista y tal que lleva, la marcha esa como la marcha imperial bueno, pues está, en toqueteando haciendo el gilipollas, estoy toqueteando en Drop dropsy y se me ha ocurrido y aprovecho ya y lo, y lo hago se me ha ocurrido pues tocar el la musiquita de la guerra de las galaxias. La perra de las galaxias. Eh, y nada, pues aquí va. Eh, lo único que tengo que, antes de empezar a ponerme al lío, que decir que eh, está, esto está eh, afinado en drop, sí. Es decir, que la cuerda, normalmente re, la hemos bajado a do, ¿vale? De manera que, para poner un, un acorde de do, simplemente poniendo medio acorde, digamos, ya, ya lo tengo. Bueno, vamos al lío. Acerco la camarita y lo veis. He... caso eh, tampoco hay muchos rolls que tocar por tanto me voy a concentrar sobre todo casi todo lo que voy a tocar va a ser cuerdas al unísono dos cuerdas tres cuerdas y eh, me voy a concentrar mucho más en la mano izquierda que en la mano derecha vale entonces eh, como hemos dicho estamos en drop si es decir re si sol do, sol, vale la prima re la segunda si la tercera sol la cuarta do y la quinta sol y eh, bueno, empezamos dando pulgar índice sobre la, la cuerda tercera, el sol, ¿vale? Hacemos. Aquí es como si pusiera el acorde de, eh, fuera a poner el acorde de Do, pero en realidad solamente voy a poner el dedo índice sobre el primer traste de la segunda cuerda y toco las tres cuerdas la segunda la tercera la cuarta vez de manera que hago y ahora ya me voy a ir a la otra posición de dos ya sabéis que estos es dos y esto también es dos pues me voy a ir a esta posición de dos vale y voy a tocar la cuerda primera la cuerda la segunda y la cuerda tercera a la vez vale ya tenemos la, la, la mitad de la canción hecha como es un música así tipo marcha pues yo estoy intentando hacerle que para que camine que vaya entonces no dejo de dar pellizcos vale a ver si me explico algo vale si tengo, si tengo otro instrumento acompañándome, a lo mejor no me hace falta, porque el otro instrumento sería el rítmico. Pero si estoy tocando con el banjo solo, yo creo que, que queda más, más lleno, ¿vale? ¿Vale? Doy dos toques. Frente a uno solo, o incluso puedo combinarlo. Bueno, pues una vez hecha esta primera frase... Y ahora hago... Puedo tocar, si quiero, solamente estas dos cuerdas. Es decir, la primera y la segunda. Pero creo que queda un poquito más lleno si toco también esta. Esto sería un, un re menor, ¿vale? Si no toco la, el do, si toco el do ya cambia. Pero eh, aparentemente es un re menor. Entonces hago... Este re, ¿vale? Tercer traste, tercer traste, segundo traste. Ahora toco el acorde Do, ¿vale? Segundo traste, primer traste. Al aire. Y ahora me voy al Do de aquí abajo. Y vuelvo al Do de aquí arriba. Recordáis que tenemos tres posiciones, tres inversiones de Do. Aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Luego ya a partir del traste 12 se volverían a repetir. Entonces lo que estoy haciendo es tocando las tres inversiones de, de Do. Repito lo que llevo de momento. Perdón. Repito otra vez. Y ahora en la frase final que es no no Perdón. Aquí ya pongo no pongo. no hace falta que ponga el, el, el, el dedito aquí para re menor. Si quiero, puedo poner esto. ¿Vale? Y hago... Perdón, otra vez, me he equivocado. Vale, está sonando el teléfono, paro y ahora sigo. Bueno, seguimos con, con el tema, una vez ya solventado el teléfono. Entonces, teníamos de momento... rematando aquí en esta en esta postura que es ¿vale? solamente pulsado la cuerda cuarta en el segundo traste que nos quedamos con esta porque esta la vamos a repetir y ahora vendríamos esto es una especie de fa ¿vale? La postura es como la de un re séptima en sol normal Pero al meter aquí este do Pues forma más bien parte de... O que se crea un fa Entonces sería fa Entonces este dedito no lo ponemos Y ahora este dedito lo vamos a aprovechar Para hacer una pequeña melodía aquí sobre la primera cuerda ¿Qué hago Tercero, segundo, aire la, o pulso, perdón, la segunda cuerda con el índice índice y pulgar ¿vale? aquí hago un hammer en, en la primera cuerda, segundo traste y esta es la postura que decía que os quedara ahí ¿vale? Volveríamos aquí otra vez Repito, y ahora va a haber una variación. Estoy metiendo aquí un Sol. Esta cuerda no hace falta que la, que la pulse, ¿vale? Así mejor. Creo que si lo hago así, evito la tentación de pulsar aquí, que suene una cosa rara. Repito esta parte por si no ha quedado clara. Entonces, la hacemos... si fuera un, un si sexta vale si bemol sexta mejor dicho porque si sería aquí y rematamos en sol aquí también podría rematar aquí o incluso aquí pero creo que queda mejor aquí en esta postura repito ahora viene la parte chula que es. Doy una vez en la cuerda quinta, en la cuerda quinta al aire, y repito el mismo. En realidad estoy repitiendo el mismo. Eh, la misma nota, poniendo el dedito aquí en, la, en, la, en el traste quinto de la primera cuerda. Y hago. Repito. Mejor así, primero pulgar. Por cierto, necesita afinación. Hago un barrido. Es como si estuviera poniendo el acorde de, de sol, ¿vale? El acorde de sol sería aquí, esto sería sol, pero le añado este sonido de, de, del bajo, que es lo que le da el tono chulo. En realidad, como esta nota no la estoy poniendo, pues simplemente pulso estas tres: es decir, la cuarta, la tercera y la segunda, y ya repetiríamos. si sí, queda medio claro con Dios...